Ok, uh, oh, uh, hoy es el 11 de abril de 2016. Eh, <laughs> Quisiera detallar un poco cómo empecé eh, esta, este proyecto de aprender el coreano. A ver, ¿está el volumen bien? No, oh, no, no es el volumen. Uh, recording. Ok. A ver, en el 2006, creo Cuando me empecé a tra empecé en mi trabajo después de la universidad eh, Mis colegas me dijeron Hey, Junho, tú hablas, hablas español ¿Por qué no nos enseñas? Entonces yo dije, ah, bueno, ya Entonces um, lo preparé Preparé un, un currículum en el, en el internet En coreano ...que explicaba cómo aprender... ...no, en inglés o en coreano... ...pero que explicaba el español... Uh, ...con frases simples y cosas así... ...y también traje un currículum... ...de mi trabajo previo... Eh, ...donde estaba haciendo internado... Um, ...hicimos como... ...cinco lecciones... ...más o menos, creo... ...y todos estaban súper ocupados... ...no lo hicimos nada más... ...o quizás hicimos dos... <ríe> ...dos lecciones... ...pero en todo caso... Al mismo tiempo yo pensé, quizás no hay muchos recursos en internet para la gente que habla español, para que puedan aprender el coreano. Entonces, quizás yo pueda crear un recurso, <ríe> yo, como un individuo, y quizás le va a ayudar a la gente. Entonces empecé a escribir esto. Esto es lo que me puse a escribir. Uh, en, el, en, en el entonces estaba usando eh, Wikipedia. No, no, estaba usando MediaWiki, que es el programa que se usa en Wikipedia. Eh, por eso están estos links que dicen edit y todo eso. Y no lo um, A ver, voy a, tra voy a traer la página. Okay, esta es la página web que hice. Esta es la página web en coreano en la que estoy tratando de, eh, de, de eh, eh, enseñar el, el, el, el, el castellano. Entonces, este está mejor hecho, eh, porque <ríe> hicimos sesiones actuales en persona y este es material era uh, información que usé como información suplementaria para que la gente pueda, uh, pueda seguir. Entonces, uh, tenía vínculos, todo eso, eh, frases y todo eso. Uh, entonces, eh, traté de hacer algo como esto, pero... <ríe> En, en castellano para la gente que habla de coreano o para la gente que está estudiando coreano pero no tuve mucho tiempo, entonces hice un poco hice un montón de categorías y dije ah ya, no puedo, no tengo tiempo y, y ya pasó el año y nunca lo, nunca lo toqué después del 2006 bueno, esta página desde que la hice Uh, en el 2006 hasta hoy, que son 2006, son 10 años <risa> um, Recibió 800... no, más de 800 Recibió... no tengo idea de cuántos hits recibió Recibió 800 hits en, en... en un año Creo que en un año recibió 800 hits Y durante los 10 años recibió, probablemente recibió más más hits aunque no tenía, casi no tenía nada de contenido aquí Ah, hay algunos sitios web de aquí Oh, y todo esto está cerrado Oh, ok, qué bueno um, <coughs> eh, Entonces, hace una semana Yo estaba usando el sitio de web Reddit Y me encontré este subreddit Uh, que es la gente que habla de Corea Que está estudiando el coreano y La gente que quiere ayudarle en coreano Pero la mayoría es en inglés uh, Una persona puso ¡Hey! Hagamos chat en coreano Para que la gente se pueda Hablar los unos a los otros Entonces uh, formamos ese grupo de chat Y ahora hay um, como 20 personas En ese chat uh, La mayoría habla inglés No español Y, y casi estamos hablando más en inglés que en coreano Porque la un par de personas son como intermedios, pero hay un montón que son uh, principiantes. Y, um, y bueno, está ese grupo. Y dijimos un día, oigan, <coughs> oigan todos, ¿por qué no hacemos un chat de audio? Porque cuando queremos corregir el uno al otro, el, la gramática de todo eso, cuando queremos explicar algo, com algo complicado, uh, nos da lata escribir todo esto en, en, el, en teclado, porque se demora mucho tiempo aunque uno escribe rápido, porque uno escribe rápido y todavía, todavía no es tan rápido como uno puede hablar rápidamente. Entonces hicimos un, un chat de audio, eh, una de las personas que, que estaba en el chat um, hizo un... Eh, ah, bueno, a ver, el, el grupo de Kakao Talk lo hizo esta persona que se llama Imshi, uno de los participantes, eh, y, le llamó el, el, y le llamó al... ¿cómo se llama? Este al grupo de chat Soy Youtalk <ríe> y toda la gente se mataba de risa y, um, <coughs> y también entonces creamos la, el grupo de audio de chat uh, y unas, do, unas cinco personas se vinieron al chat y chateamos un poco y de repente eh, eh, y lo usamos bien y lo, y tuvimos, y lo usamos útilmente para, <coughs> para uh, ¿cómo se llama? Eh, para explicar conceptos complicados, por ejemplo, el otro día, o sea, ayer, el sábado, eh, uno de los participantes preguntó, eh, ¿cuál es el, la regla por la que se usa la palabra, o la, uh, la palabra ira? Boshira, um, o algo así. Y es una expresión bien avanzada, es difícil de usar pero la expliqué eh, oralmente y la persona que lo está escuchando dijo ah, ok, ahora lo entendí, muchas gracias y me tomó como 30 minutos de explicarlo, pero estoy muy satisfecho con cómo lo expliqué y, eh, y, el, y también estoy muy satisfecho que no tuve que, que tipear nada, solamente lo pude uh, explicar oralmente um, entonces le vimos el, la el potencial, ¿no? Al chat de audio y dije, um, ah, y también eh, las personas en ese chat dijeron, hey, yo he estado, yo he estado aprendiendo el inglés porque había coreanos que estaban estudiando inglés y eh, gente que habla inglés pero que estaban estudiando el coreano. Ellos estaban en un servicio de se llama HelloTalk, um, que es un servicio solamente en el que solamente funciona el smartphone, donde la gente que es un servicio que conecta a la gente que habla un idioma, con la gente que está estudiando otro, el, otro, el idioma, y ayuda a que se busquen el uno al otro, y, um, y pruebe varios medios de comunicación, como el chat, uh, uh, audio y todo eso, para, uh, para que se puedan comunicar. Pero el programa es muy... Um, el programa tiene box, no funciona tan bien, y también <ríe> no... <ríe> ¿Me da la tipear en el, en el computador? No voy a tipear en el smartphone. <ríe> no, there's no way I'm going to type something longer than five sentences in a smartphone. So, um, eh, yo dije, ok, eh, el servicio está bueno, pero no voy a escribir esto en el smartphone. En Kakaotalk puedo escribir en el computador. Entonces dije, ¿Qué tal si traigo a la gente que está en Hello Talk que quieren aprender coreano, y que yo, yo le puedo ayudar para hacer ejercicio o algo así? Los, tra los traemos al chat de audio en grupo. Uh, que hicimos, ya asignamos eh, cuartos separados. ¿Eh? A ver, voy a traer este. Ajá. Uh -huh. A ver. Eh. Aquí está. Uh, este es un momento donde lo que yo estoy haciendo está. Aquí está cacao Talk. Aquí está el. IRC, el chat de IRC de, de subreddit de Corea, aquí está el chat de audio, aquí estoy donde investigar cómo hacer un screen share. Anyway, um, a ver, dónde está, dónde está, ah, aquí está. Entonces, eh, ¿en ¿qué está hablando? Um, ah, entonces. Eh, subí un post en el Talk diciendo ah y también eh, estaban pensando en el chat de KakaoTalk que era el grupo original que eh, puso eh, este canal estaban pensando oigan eh, deberíamos poner un link a este a este canal de audio um, a la gente en el subreddit la gente dijo, no, quizás no. Yo tenía tengo entendido que en el canal de Kakatok establecimos un par de reglas, base, y teníamos una relación muy cordial con el uno al otro, si era toda esta... Uh, well manageable. Uh -huh. Y... Uh, ¿Qué pasó? Y dijimos, bueno... Invitemos a la gente a la canal de Cacao Talk first Y una vez que la gente está familiarizada con las, reglas, con las reglas implícitas Ahí los traemos al audio chat Para que el audio chat sea Más civil y no venga gente rara Que quieren Que están buscando pololo, pololas o algo así ¿Ok? Y, uh, entonces cuando Quería subir el mensaje en Hello Talk Pensé lo mismo y yo dije Bueno, a ver, déjame déjeme ver Si la gente le interesa Y subí un mensaje pero sin el link a este audio chat, dije, mándeme un mensaje para, <coughs> para que yo le mande el link al audio chat, así creo que podría evitar uh, un poco a los malintencionados y a los bots, uh, entonces um, lo subí, y tan pronto como lo subí, recibí como cinco mensajes. Decían, ah, yo quiero unirme al grupo. ¿Cómo, cómo lo hago? Mándeme las instrucciones. Traté de mandar las instrucciones y el otro me dice, no puede, una, un web si está, eh, no puede mandar un vínculo web si está... Talk. No puede mandar un vínculo web si está... HelloTalk Esta es la página. No, este es el app. Claro, este es el app. El me dice... No puede mandar un link si la persona que está hablando ya le ha mandado 5 mensajes o más. Yo creo que es porque quieren evitar el, el spam, ¿no? De gente mandando spam. Spam links a, a la gente en este servicio. Entonces yo dije, bueno, eh, luego voy a, decir a la persona, mándeme cinco mensajes, 4 mensajes más, ya le mando uno, así que mándeme 4 más. Eh, le mando el link. La gente eh, me mandó los 4 mensajes, yo le mandé el link a las cinco personas y todos me empiezan a decir no sé cómo hacerlo bien <risa> bueno esto no es tan fácil hacerlo el, el link que le mandé es este entonces um, cuando la gente lo abre en el computador ve esto y cuando la gente lo ve en el teléfono ve otra cosa diferente bueno pero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 Oh, se me está abriendo el app que tengo instalado. Um, oh, wow. Pero en todo caso, el, el proceso de abstracción y uno cuando entra tiene que cliquear. ¿Qué es esto? Oh, uno tiene que cliquear. Eh, uno está en el text channel y no está en ningún voice channel. ¿Cómo me salgo de voice channel? Aquí. Eso, ahí. A uno empieza así y tiene que cliquear en Spanish, aquí. Y también tiene que cliquear en Spanish only here. Cuando uno cliquea, a ver, voy a desconectar, ¿no? Cuando uno está aquí, come on. Cuando uno está aquí, eh, no puede ver el texto que la gente está escribiendo, pero tiene que estar acá, en Spanish, para ver el, el texto. Es porque este sistema puede manejar varios canales de texto y tiene este concepto bien abstracto en que el canal de texto está separado del canal del voice es una idea muy novedosa y puede, servir, puede ser muy útil eh, informáticamente pero <risa> requiere más paso, entonces eh, en el voice channel tiene que también una persona cliquear aquí en Spanish only y activar el micrófono Uh, ok está funcionando ahora y cuando uno empieza a hablar uno puede ver que su nombre hay un eh, esto verde este círculo verde en su icono a ver voy a dejar de, escribir, de hablar ahí ahí terminó ok en todo caso así es como funciona pero la gente está confundida y uh, había mucha gente que lo estaba tratando de hacer en el teléfono por supuesto porque HelloTalk solamente funciona en el smartphone y le mandé el link por HelloTalk. Entonces ellos lo vi en el, smart, en el smartphone y, y, y apretaron el link. <coughs> y estaban confundidas. Entonces, y dos personas lograron entrar. A ver, ¿dónde están las dos personas? Uh, aquí. Eh, aquí. Sí, aquí. Dos personas lograron entrar. <coughs> Entonces dije, ah, qué bueno. okay Ok. Qué bueno, hagamos uh, práctica y a las dos personas le funciona el micrófono <risa> entonces <risa> entonces <risa> traté de hacer algo con esa situación yo hablaba, las personas me, me respondían eh, por escrito y traté de hacer un par de ejercicios un poco de introducción y un poco de repaso técnico sobre cómo usar el programa y um, no, <risa> no estuvo estuvo que okay. Y... Um, a ver. Uh, no, aquí, aquí, aquí está. Ajá. Uh -huh. uh, este es el tipo de práctica que hicimos. Yo les, les dije, hey, mándeme un, un par de frases que, que le vamos a aprender. Eh, yo lo traduzco y ustedes lo escriben. Ajá, hacemos un ejercicio de dictado. Y, um, y... qué más? Y... Me gustó mucho la cultura de... Asia. Ok, y, y si tienen preguntas no respondo, pero como todo está tipeando, <ríe> era muy lento. Entonces, eh, <coughs> eso es lo que hicimos. Y mientras yo estaba haciendo esto, la gente me seguía mandando mensajes en HelloTalk, como 10 personas más, diciendo, eh, oye, mándeme el link, eh, ¿qué más hacían? Eh, no me funciona, <ríe> está en inglés, estoy confundido, etcétera, etcétera. Eh, ahora mismo hay una persona que dice que no puedo entrar. o oh, no, como no puedo entrar, no tengo idea. Pero no, no estoy interesado en proveer apoyo técnico. Eh, uh, a ver, Spanish. No, no, no estoy interesado en proveer apoyo técnico eh, Quiero nada más chatear con gente uh -huh. <ríe> y, y ponerle menos, menos esfuerzo Yo chateo la gente, con la gente en voz En coreano Y a veces cuando ellos no entienden Les explico en el castellano y en el proceso yo mejoro mi castellano Eso es lo que quería hacer <ríe> No, yo a la gente a conectarse a este sistema eh, eh, A ver entonces dije Ok uh, Como me imaginaba El HelloTalk tiene una base um, Una base popular De, de usuarios que, que Lo que quiere decir que No es un grupo especializado De gente con eh, con, con conocimiento técnico Que saben usar su computador bien Que están tratando de aprender idiomas Sino que son casi todas las personas Que, usar el, que quieren aprender un idioma ...un idioma que tenía acceso a un smartphone... ...lo Instagram y están tratando de usarlo... ...entonces cuando les mando a una página web... ...o cuando les mando otro app... Están, no, ...están empezando a confundirse... ...porque no sabemos usar el computador también ...entonces lo que necesitamos... ...teníamos un programa similar en el Kakaotalk también... ...le mandamos el link a otras personas... Eh, ...y la gente decía... ...ok, entré pero no puedo escuchar nada... ...entré pero no puedo hablar, etcétera, etcétera... ...porque están confundidos... ...este sistema del el Discord... Eh, es un sistema bastante nerdy porque tiene este concepto de que el, text, el canal texto y el, el canal de voz están separados muy interesante pero uh, muy, uh, complicado para la gente normal eh, entonces hice una página web esta es mi página web eh, personal a ver dónde está inicio esta es mi página web personal donde escribo de todo tipo de todo, todo tipo de weas Um, en mi blog, entonces eh, he puesto mis, mis reportes del de colegio aquí mis papers en la universidad de acá otras cosas que escribo opiniones del tema sociales y todo eso, y aquí es donde tenía antes el, la página antigua de aprender el idioma coreano entonces dije, bueno, ok <risa> esto, lo, esto lo mando al ¿cómo se llama? el trashcan trashcan trash can. esto lo borro ok y en vez de este contenido voy a agregar... Oh, ¿alguien está? ¿Alguien entró? ¿Alguien entró? No, alguien no entró. Ok. Oh, oh. Ok. Um, en vez de eso voy a... ¿Quién entró? Nick. Ok. En vez de eso voy a uh, hacer... Este, eh, buenas instrucciones sobre cómo conectarse para que la gente se confunda menos y para que yo ponga, le ponga menos tiempo pa, uh, dando el apoyo técnico creo que van a estar ayudantes voy a pronto van a estar ayudantes pero um, para eso, eso aquí le puse cuál es el propósito de esto uh, o oh no la gente me está mandando mensajes no uh, no no no no no no no no no okay okay okay, okay. Um. <coughs> uh, ¿Qué eso te a hacer? ¿Por qué lo está haciendo? Instrucciones, lo más importante. Entonces, aquí, uno clique acá y hay instrucciones para el computador. Aquí tiene que apretar. Y para el smartphone. Para el smartphone hice un video. Así. Okay. Entonces aquí muestro cómo hacer la cuestión. Y ojalá que la gente se confunda menos después de ver el video. Espero. Espero que la gente se confunda menos. Entonces, uno sigue estas instrucciones para uh, venirse al canal. Después se viene al canal clickeando aquí. Creo que funciona así. Eh, introducción sobre mí. ¿En qué estoy interesado? ¿Qué más hay? Otros recursos. Porque me di cuenta, después de ver esto, que hay un montón de recursos mil vínculos en internet que aparecen cuando uno busca por aprender coreano. Eh, entonces, quizás no necesito hacer esto <ríe> porque ya hay más. Yo pensé que no, yo no tenía idea que, no, que había tanto. Yo pensé que había como 10 páginas, pero no hay 10 páginas, hay 300.000 páginas. <ríe> Algunas de estas páginas tienen que ser útiles y tienen que ser buenas, así que no sé, <ríe> pero. Quizás no es necesario para la gente que aprende, porque ya hay cosas para ellos, pero yo necesito hablar con gente en, en castellano, así que voy a tratar de hacerlo. As long as it doesn't take up too much time. ¿Ok? Uh, ¿Por qué? Ok. Bueno, y todo esto está aquí. Hay otros vínculos. Por ejemplo, una de las de los personas que vinieron ayer me dijeron, yo estoy aprendiendo de esta página web, es que es una página web que... Eh, fue hecho por esta, eh, esta pareja eh, una persona de España y una persona de Corea que están casados o algo así o son pareja y decidieron hacer eh, una página web para enseñar el coreano y hay, y todas estas páginas, las 300.000 páginas aquí. hay un YouTube aquí etcétera okay. ok, muy bueno muy bueno, ok, está todo esto um, <coughs> a ver entonces trata de eh, eh, eh, eh, a ver voy a dejar esto aquí en otra página porque necesito verlo ok um. si la gente que tiene preguntas sobre cómo cómo instalar ojalá la puedas poner acá no otras preguntas la pueden poner aquí no todo eso eh, y los recursos también. Lo que estoy esperando es que la gente ponga el link a los recursos aquí para que lo podamos compartir. Entonces, esta página es una introducción al, al chat, pero también es en en un, en un espacio ¿no? en online donde la gente ojalá pueda eh, compartir el eh, eh, link y todo eso. Aunque creo que para eso es mejor que hagamos un subreddit, ¿no? Como coreano. ¿no? Coreano. ¿Alguien lo está usando? No! Oh, ¡Create your own subreddit. Coreano. Coreano. Aprender el coreano. Ok. Aprendamos el coreano. Aquí ah, yo creo que voy a usar esto. <ríe> Mami <Mommy> Blog. <ríe> Porque si esto... Si esto... Eh, si este sitio... Okay, yo creo que esto es todo, ¿no? Content Options. Okay, okay, wiki. Anyone? Okay, uh. ya está. Ah, uh. uh. oh, okay, okay, okay. Muy bien. Um, creo que vamos a hacer esto para la discusión. Uh, no, mi página web. <ríe> Ok, pensé en hacer una página separada, pero yo también pensé, ¿y si este esfuerzo termina después de dos meses? Sí, lo, lo hago, o, o después de una semana. Después de una semana yo dije, ah, no tengo tiempo para esto, esto es mucho trabajo, así que no lo voy a hacer. Lo cierro el proyecto para que hice una página web nueva. Entonces dije, ok, voy a hacer esta página y ver cómo, cómo empieza si hay mucho, mucha demanda por la página y hay mucha gente que se viene y es un, un un success quizás podemos hacer una página web nueva y de ahí de aquí para este link le manda se lo mandamos como forward a la página web nueva pero por ahora yo ni no sé si si voy a si voy a pasar una hora haciendo esto a la semana o diez horas a la hora, a la semana haciendo esto si voy a dejar hacerlo después de una semana entonces eh, para qué why why the trouble son por ahora está así eh, y cuando la página sea más grande quizás podemos usar este subreddit también usted puede ir a, ahora aquí y ponerle una pregunta eh, a ver eso es todo eh, ah en el hello talk oh my god en el hello talk ah uh, Yo estaba viendo, en el Slow Talk hay un public timeline como Twitter, donde la gente puede postear Entonces, lo miré y encontré algo muy interesante Casi toda la gente que está escribiendo aquí, habla en español O sea, porque yo puse mis intereses de, del aprendizaje del idioma, como yo hablo de coreano Y quiero aprender el español, entonces me, el sistema me muestra gente que habla español y, me, y, me, y quiere estudiar el coreano Toda la gente tiene un punto en coreano, no 5, no 3, no 4, no 2, 1, un punto en coreano. O sea, todos son principiantes. Y, oh, aquí hay una persona que habla que tiene 4 puntos. Oh, oh, oh, ok. Um, pero casi la mayoría, casi todos son mujeres. Y yo me pregunto, ¿dónde están los hombres? Bueno, todos sabemos que las mujeres son mejores eh, con el. Con el idioma, ¿no? Y con la... Con el... La, eh, ¿Cómo se llama? El, el... Verbal skills. Pero... Pero... Pero tiene que ver un poco... Yo soy hombre, ¿no? Entonces, yo estoy usando esto, entonces no son los demás hombres que decidieron usar esto. O, o, o. <ríe> so confusing. Anyway, uh, uh, hice un post... Um, y como estaba diciendo antes está, quería hacer un, fil un filtro de bots y gente con malas intenciones entonces eh, hice un post diciendo oigan quiero hacer este proyecto pero para recibir el vínculo de link para esta página web tienen que mandarme un mensaje entonces todas estas personas me están mandando un mensaje, como, como 15 personas ya me han mandado un mensaje y como 30 otras personas han hecho un like en el post pero como no me mandaron mensajes, yo dije, no tengo tiempo para mandar el mensaje a 20 otras personas Entonces, me mandaron mensajes y yo traía de responderles, eh, mandándolos el link Pero HelloTalk dice, hey, tú no puedes mandar vínculos de link a una persona que no conoces Si la persona no te ha mandado más de 5 mensajes Entonces dije, oh, ok, bueno, bueno Eso tengo que explicarle a la gente que me tiene que mandar más de 5 mensajes Para que yo le pueda mandar el, el vínculo de link Y me mandaron los 5 mensajes y le mando el vínculo de link Ayer le estaba mandando directamente al chat y la gente está súper confundida Y hoy le está mandando a página web Y ya Esta eh, página ya tiene 35 hits De gente que vino a ver eh, Incluyendo a mí mía, así que quizás como 30 o 25, no sé uh, Y la gente que me está mandando mensajes está incrementando Todos los días, entonces Casi me siento como si fuera la única persona, pero hay otras personas que hablan inglés y coreano, o sea, español y coreano en este en este grupo que están, parece que están ayudando a las personas individualmente, ¿no? Um, eh, pero casi me siento como que si todas las personas que están usando ese servicio me están mandando mensajes, entonces me está, me está dando más y más estrés. Uh, pero veremos uh, qué tanto trabajo esto me quiere ojalá que no eh, requiera mucho trabajo eh, ahora lo que estoy haciendo todo el día es la gente me manda mensaje yo le digo me tiene que mandar más de cinco mensajes la gente me han dado cinco mensajes yo le mando el link entonces la gente empieza trata de uh, entrar y ojalá que se den cuenta que cuando entren ahí eh, durante el día yo no voy a estar porque voy a estar en el trabajo pero voy a estar en la noche ok ok que ya mande dos mensajes más. Dos vínculos más a la gente. Um, y eso. Quería estar, tener el proceso documentado. Porque es la primera vez que hago esto. Y es, me pareció súper. Una experiencia muy única. Uh, ojalá que. Um, I hope you can have a lot of fun together. Aprendiendo uh, los idiomas que queremos aprender. Uh, y ya. Ok. Adiós.